En este video les voy a enseñar cómo exportar nuestra mini canción. Sé que a esta canción le falta mucho trabajo, pero la intención de este video tutorial es que se familiaricen con el entorno de este software. Una vez que tenemos una canción terminada o que queramos exportarla a un archivo de audio, nos vamos a File, Export Audio, observen el atajo de teclado Ctrl Shift B y nos aparecerá un menú contextual la primera opción es filename pattern yo voy a seleccionar directory name posteriormente en esta parte es donde ustedes van a poner el nombre de su canción yo lo dejaré como mini tema ahora vamos a seleccionar la ruta donde vamos a guardar nuestra canción en este icono select output directory yo voy a seleccionar el escritorio pero ustedes pueden seleccionar cualquier otra ruta de su computadora ahora vamos a seleccionar qué tracks queremos exportar por ejemplo si queremos exportar tracks adicionales vamos seleccionando cada track al mismo tiempo que mantenemos presionando control para seleccionar los tracks que queremos exportar en este caso solamente quiero exportar el canal master posteriormente las opciones de formato yo voy a seleccionar 16 bits y simplemente le vamos a dar en OK como verán ya comenzó la exportación de nuestro tema esperamos a que renderice nuestro tema muy bien nuestro tema se ha exportado correctamente y ahora sí, nuestro tema se encuentra en el escritorio ya podemos reproducir este archivo de audio con cualquier reproductor digital o podemos grabarlo en un disco compacto para posteriormente mezclarlo en una fiesta